Bienvenido a este video, acá conocerás mi opinión real sobre el pack de cursos de Kicker Nines. Si en verdad funciona o no, es importante que veas el video hasta el final La combinación de tres cursos más completos, incluso si estás en ceros Aprende a usar cualquier cámara Lleva tus fotos a un nivel superior con la composición fotográfica Y si fuera poco, te enseñan a retocar con Lightroom tus fotos favoritas. Y por eso digo que es el mejor curso que puedes tomar. Más de 12 horas de formación, más de 60 clases en video, libro sobre fotografía incluido, material extra descargable como infografías para un mejor aprendizaje, 100% digital 15 días de garantía, certificado al terminar el curso y puedes pagar desde cualquier lugar. Aprende desde cero hasta ser todo profesional. Y ahora quiero decirte que si tomas la decisión de unirte a este curso, yo personalmente quiero entregarte una serie de bonos especiales. Serás parte de un canal de Telegram donde compartimos varias guías acerca de fotografía. También tendrás acceso a una comunidad de Facebook exclusiva. Toca el link que se encuentra abajo de este video. Compra únicamente por este el curso si quieres acceder a estos bonus especiales. Posteriormente me envías un mensaje por Instagram indicando que has adquirido el curso conmigo para poder entregarte los bonus. Te aseguro que no te vas a arrepentir.